El preban lo estamos utilizando principalmente eh, como un mojante o como un coadyuvante eh, con ideas de, de maximizar eh, el efecto de, de los fitosanitarios que estamos utilizando, tanto sean fungicidas como sean insecticidas. Hemos comprobado que anteriormente, por ejemplo, eh, una plaga la, la araña, la araña roja, que es un, una plaga muy complicada. Hay veces que nos van a costar trabajo con, con, con acaricidas súper específicos. Pues sin embargo hemos visto que, que, que con la utilización de preón ...a una dosis de 2 dos litros a los mil aproximadamente... Eh, ...con un convencional, como una cifla ...hemos tenido un control extraordinario... ...en vista de esto pues lo estamos utilizando también con, con funicida... ...tipo Flecha Supreme... Eh, eh, ...nos hemos dado cuenta que estamos optimizando... ...muchísimo más la, la actividad de, de, de los diferentes productos... ...tanto sea fugicida, sea insecticida, caricida, cualquier otro tipo... ...y, y bueno, prácticamente lo estamos ya eh, utilizando en todos los tratamientos".